Los zumbidos en los oídos, también llamados tinnitus o acúfenos, son sonidos que se oyen dentro del oído, parecidos a silbidos soplos, susurros o zumbidos. Es una sensación molesta que puede ser debida a diferentes causas, por lo que es necesario descartar enfermedades que puedan ocasionarlo. Afectan a la calidad de vida de quienes lo padecen. Puedes tratar de mitigar sus efectos haciendo cambios en tu estilo de vida, evitando ambientes ruidosos, dejando el tabaco, evitando el estrés, realizando ejercicio diario y también evitando aquellos medicamentos que pueden resultar tóxicos para tu oído. Puedes realizar una técnica de relajación con respiraciones lentas y profundas o usar un enmascarador del sonido con un audífono especial y también escuchar sonido blanco que camufle el acúfeno. El sonido del tic-tac de un reloj puede ayudarte. Es recomendable acudir a un médico especialista o a un centro auditivo para que te asesoren sobre otro tipo de terapias.